Tres personas resultaron heridas en medio de una balacera ocurrida la madrugada del pasado domingo en el sector El Matadero del municipio de Salcedo. Los heridos fueron identificados como Juan Carlos Reyes, José Joaquín Paulino Reyes y Pascasio Manuel de la Cruz de 47, todos residentes en la parte alta de dicha ciudad. Los agresores fueron identificados por las autoridades como El Flaco, Pirulí, Chon, John y Carlitos, quienes inmediatamente cometieron el hecho y emprendieron la huida, en un carro de color blanco. De acuerdo a los lesionados, los agresores los atacaron sin mediar palabras. El hecho está siendo investigado por las autoridades correspondientes. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.